¡Hola ¿Cómo están? Espero que estén súper bien el día de hoy. Miren, estoy muy contenta porque ya puedo usar manga larga, ya hace frío. Bueno, hoy y ayer sí ha hecho mucho frío, entonces ya saben que se me pone muy feliz, muy de buenas. Pero, en fin, hoy les traigo un video de un tema que no es muy común. La verdad es que no se escucha mucho como de este tema, pero... Últimamente están saliendo muchos videos sobre esto, entonces... Um, puede que a lo mejor ustedes ya lo hayan escuchado, pero es una leyenda muy muy antigua Así que si ustedes tienen familiares cerca como del campo, del monte, del bosque Es probable que ya hayan escuchado sobre esto Pero si no, aquí les voy a traer toda la información, todo lo que he este, recolectado de diferentes cosas no Porque ya saben que yo les muestro todo lo que encuentro sobre el tema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 Justo aquí les voy a dejar cómo tienen que tener la campanita de las notificaciones para que cada que subo video, pues a ver si te notifique, porque si le tienes en otra opción que no sean todas las notificaciones, te van a llegar unos sí, unos no, entonces eh, mejor ponle en todas. Y aquí van a estar apareciendo mis redes sociales, tengo Instagram, Facebook, TikTok y Twitter, ¿ok? Entonces, bueno, por todos esos lados los espero. Y bueno, recuerden que si tienen temas de los que ustedes quieren que yo hable me lo pueden enviar por el mail que está en el estado en la cajita de descripción. O me pueden etiquetar en redes sociales, ¿no? O sea, si ven un video en TikTok y me etiquetan, y pues yo voy y lo checo y demás. Así que, bueno, ¿qué les parece si sí, comenzamos ya de una vez? Ok, fantasmitas, este tema que les digo que últimamente ha resurgido mucho, hay muchos videos sobre esto, es de los famosos árboles que caminan. Así es, o sea, los árboles pues, no se mueven porque tienen raíces, ¿no? Raíces que están, pues, todas enraizadas en, pues, la tierra. Entonces, pues, básicamente no se pueden mover. Y no, o sea, no escriben todavía que si sí hay un árbol que se mueve porque yo lo sé. No vamos a hablar sobre eso. O sea, de hecho, aquí les tengo la información. Hay un montón de videos, les digo, pueden buscar en TikTok, en Instagram o así, videos sobre esto que es, pues, los árboles que se mueven, ¿no? Y siempre les van a poner este tipo de videos que les voy a estar mostrando aquí. Pero eh, así, o sea, científicamente comprobado, hay un árbol que literal dice aquí que se puede llegar a mover, me parece, creo que 20 metros. O sea, bastante, se mueve bastante. Y el árbol se llama Socratea exorriza, que es una palmera que crece en las selvas tropicales de Sudamérica y América Central, que es el que están viendo aquí. ¿Y por qué se mueve? Porque no, no echa raíces así como un árbol normal, o sea, de hecho, este, es como una palmera que crece súper rápido y el tronco no, no tiene como ramas. Entonces aquí dicen, esta planta posee un conjunto de raíces aéreas que crecen por encima del nivel del suelo y que pueden llegir, llegar, llegir, llegar a medir 3 metros de largo. Eh, dichas raíces tienen espinas, bla, bla, bla. Y pues bueno, que básicamente pues se mueve, ¿no? Pero, o sea, no vamos a hablar sobre esta palmera. O sea, es en sí la leyenda real o sea, bueno, la leyenda pues real que cuentan las personas que, eh, como les comento, viven, eh, o sea, ya sea en un campo, donde estén como muy cerca de la naturaleza, les digo, de un bosque, de un monte, eh, así. Porque, de hecho, por ahí dicen que muchos de nosotros no creemos en muchas cosas que pasan en los bosques, o sea, hasta que una persona pasa una noche completa o mucho tiempo cerca del bosque o en el bosque, así tal cual, es que empieza a creer todas las cosas que dicen porque pues realmente pasan un montón de cosas que nosotros desconocemos eh, así como que en lo profundo ya saben de la naturaleza. O sea, hay cosas muy raras. Y una de estas cosas, entre otras, o sea, como los nahuales, ¿no? Que pues se dan mucho así como que en sierras o así les digo, donde hay mucha naturaleza. O, por ejemplo, los chaneques también... Um, es esta otra cosa, que es sobre los árboles que caminan. Se hizo viral un video en TikTok sobre una persona, me parece que es de origen este, de Estados Unidos, donde dice que fue a una selva mexicana y que realmente vio, a uh, pues, un árbol que caminaba. Se acercó a ella, parecía como si, pues... Como si su cabeza más bien la volteara a ver y luego se enderezara el árbol y se quedara totalmente quieto. Muchas personas obviamente le estaban poniendo de que no, pues te pegó duro el peyote o cosas así, ¿no? Porque bueno, sí es algo extraño. Pero es que realmente sí hay una leyenda que confirma esta, esto que dijo esta persona. Muchos otros testigos que dicen lo mismo, pero yo aquí les voy a contar, ¿ok? Estos, estos árboles que se mueven realmente es que según la leyenda no son árboles tal cual son pues hombres árbol o mujeres árbol, que básicamente son los protectores mexicas de los bosques y de las selvas y de... o sea, de toda la naturaleza, porque ahí les va. Estos hombres árbol tienen un nombre que son los amoxoaques, ¿ok? Aquí les voy a poner el nombre para que ustedes lo chequen, pero así se llama. Amoxoaques, que son los hombres árbol mexicas. Así que ahí les va la leyenda, dice. Cuenta la leyenda que los bosques y las selvas de México están habitados por estos seres prote protectores y que son muy celosos de su hábitat. Testigos mudos del paso del tiempo han visto transcurrir la historia y la destrucción del mundo que nosotros llamamos civilización. ¿Ok? Entonces, eh, por eso es que explican que hay eh, videos así como de árboles que parece que tienen cabeza y cara y cuerpo, o sea, así como este que les voy a estar mostrando, ¿no? Continúa la leyenda, eh, obviamente nosotros cuando pensamos como nombre de árbol estamos como pensando en Groot, pero no es tal así, o sea, estos árboles eran los que se movían porque realmente es que era una persona, dice, los Amoxuaques eran mujeres y hombres árbol, guardianes del bosque, seres naturales que tenían la capacidad de convertir en árbol a todo aquel que hubiera destruido un árbol, de esta manera, quien se atreviera a maltratar al bosque sabía perfectamente el destino que él esperaba. Es decir, como que ojo por ojo, ¿no? O sea, maltrataste un árbol, pues ahora tú te volves árbol para suplir ese que acabas de maltratar. Son seres de gran tamaño que se encuentran en reposo hasta el momento de cobrar alguna ofensa. Los Amoxuaques eh, olvidaron su forma humana después de surgir del árbol de la vida Tonocasihuatl cuando éste se rompió en Tomoanchan. Esta mítica ciudad estaba encima de los 13 cielos donde tuvo lugar la invención del pulque y donde habitaban los dioses y los seres mágicos del mundo prehispánico. Cuenta la leyenda que ellos vivían en paz en este mundo durante el cuarto sol. Sin embargo, el gran diluvio acabó con ellos, quedando unos pocos sobrevivientes ocultos en las, en las espesuras de los bosques, vigilando y cuidando el mundo que una vez les fue arrebatado. Entonces, básicamente, o sea... Esto de que se muevan los árboles y que de repente personas ven, o sea, tal cual un arbolote así como que yendo de un lugar a otro, es porque son estos seres, eh, son los protectores. Y es por eso que, a pesar de que no se ven muy seguido, pues hay muchos que son aquí en México, porque se supone que es una leyenda mexica, y además... Eh, solamente, como lo escucharon solamente se mueven cuando tienen que cobrarse algo, o sea, no es como que siempre se esté moviendo, o sea, realmente puedo tener aquí estas tres palmeras y puede ser que alguno eh, sea uno de esos guardias pero pues no se va a mover porque están dormidos hasta que ahora sí haya algo por lo cual se tengan que cobrar o se tengan que mover pero pues que son como como personas entonces les digo aquí les voy a poner otro tipo de eh, pues si sí, de una persona como lo narra como es que vio y que era luna llena y tenían como ciertos detalles así que vamos a ver rápidamente esa parte cuando apareció ese bulto a esa distancia el caballo también se dio cuenta y resoplaba así cuando un animal un caballo se espanta este, daba una, una especie de, de resoplido ese. Y este, y se, y se quería hacer por un lado, viendo todavía venía desde lejos el pequeño bulto, un bulto negro. Había luna, la luna estaba de ella, pero albraba bien clarito. Este, entonces, aquí el caballo se me seguía tratando de salir del camino, y yo dije, no sé qué sea eso, pero yo no me voy a abrir del camino. El bulto se venía siendo más grande, más grande y más, más grande, al grado de que en un momento dado, como a unos 15 metros, ya vi que era un árbol que venía caminando por el camino donde yo venía. El árbol siguió por su camino, yo seguí por el mío. Este, El árbol pues hacía una especie de rechinido a medida que venía cuando pasó frente a mí y el sonido más fuerte y pero precisamente cuando venía pasando junto a mí y el caballo se aventó yo saqué la pistola y le vacié todos los tiros uno a uno pero o a sea, las ramas, yo sabía que no le iba a hacer nada pero fue el miedo que me hizo yo creo que disparar hacia dónde iba, él iba hacia el pueblo, yo venía del pueblo Entonces Fantasmitas, eh, me gustaría que me dijeran en los comentarios si ustedes ya habían escuchado de este tipo de leyendas o si algún familiar de ustedes, algún conocido les contó sobre esto, ¿no? De que pues hay un árbol, se mueve, que les digo, sí, está raro y eh, pues no es como muy seguido ver esto, no tanto como los Nahuales. Obviamente es mucho más fácil y mucho más normal para nosotros ver que un animal se mueva, ¿no? Pues es lo natural, a ver un árbol gigante, pues, que se está eh, moviendo. Según hay muchos que han sido captados en, en cámara, pues, ya saben, ¿no? Es internet, o sea, uno puede editar muchas cosas y demás, pero eh, sí hay como muchas eh, personas que dicen que sí pasó, y que son ajenas totalmente, por por ejemplo, a estas leyendas, ¿no? O sea, por ejemplo, hasta que yo me puse a investigar sobre este tema, fue que yo di con que se llamaban Amoxuaques. Antes yo no había escuchado esta leyenda, entonces si yo que soy de México no había escuchado esta leyenda, eh, seguramente muchas personas fuera de México, pues mucho menos la habían escuchado, entonces... Bueno, no sé ustedes qué opinan, no sé si ustedes han visto algo parecido. Les digo, mmm, si viven cerca del bosque, de la selva, del monte o algo parecido, pues igual pregúntenle, no sé, a sus abuelitos o sus tíos o así, si eh, han escuchado sobre esto. Así que, bueno, fantasmitas, eso ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado mucho. Es un misterio, pero estaría padre ver. Ya saben que a mí me gusta todo eso. Así que, bueno, les mando muchos besos. Nos estamos viendo al siguiente. Y eh, los quiero muchísimo. Bye.